Ingresó al ejército en 1973 en el regimiento Miraflores de Traiguén, pasando a formar parte de la línea poco después del golpe de Estado. En diciembre de 1978 participa en la operación Retiro de Televisores desenterrando los cuerpos de los detenidos en la moneda el 11 de septiembre de 1973 que de ser llevados al regimiento TACNA serían ejecutados y enterrados ilegalmente en pendejoes. Así son ellos a desaparecer por segunda y definitiva vez aquellos que acompañaron hasta el final a Salvador Allende. En, en junio de 1987, de 1987, participa en la denominada Operación de la Albania, Albania siendo, siendo parte de quienes secuestran a Estela Cabrera para llevarla al cuartel Borgoño, Borgoño, donde será se torturada, y luego a la a, a casa de Pedro Donoso para, para, para ser ejecutada. En el esta amigo, misma mismo, acción criminal, el es el autor del directo de la, del asesinato, asesinato de Julio Lilo Guerra Olivares. Olivares por estos crímenes sería condenado al absurdo la absurda pena de tres años y un día debido a y irreprochable conducta anterior. Por la inhumación ilegal la condena fue de 270 días de pena remitida. Al salir de Punto Peuco, El Costilla, Collón y Galás, volvió a, a su casa de la Florida, fue parte del grupo de Scabon Kenia, y encubrió a su pasado criminal disfrazándose de salvador de almas, iniciando un negocio familiar, ligado a lo místico y esotérico, en el que ofrecen terapias con mandanas y rituales de Temazcal, donde el asesino se hace pasar por un avesado chamán y jefe espiritual del clan en su parcela de Huelquén. Fernando Burgos Díaz, asesino y torturador, DINA CNI. Seguiremos a no ¿Vale? Él está escondido porque él no ha hecho ciudadano? nada. Él estuvo preso. Bien, él... a, a, no, no, no. a ti como su mejor amigo, tuvo amigo. Si lo ¿no estoy hablando con vos, chao, chao. Usted es amigo, pero le va Usted usted No creo. Se les va a acabar la papa y el tú de marzo se le acaba? la paga a ustedes? ¿Qué les paga? No, no, no, no, no, no. Oye, que nos vayan para allá, vayan para allá. Compañero, el... ¿Qué, ¿qué le parece Uy, no, que periodista. su amigo sea un chamán ahora? Mismo. Orgulloso. de, ¿De qué? Orgulloso de General Pinochet. Orgulloso de General periodistas? Periodista? ¿Y poco de de cuando periodista? murieron? ¿Quién porque ¿quién tendrán que haber te muerto paga? más, si no tendríamos la cara que tenemos en ¿De el país ahora. ¿Qué mercurio que tiene de presidenta? Bueno, más o menos hace ocho meses iniciamos una investigación y queríamos saber qué pasa con todos los asesinos que participaron en la ejecución de 12 compañeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la operación Albania ya que muy pocos de ellos eh, se encuentran presos hoy día y nos encontramos con varias sorpresas entre ellas la que más nos llamó la atención hasta ese momento fue eh, como eh, uno de los criminales que fue el que asesinó a, al compañero Julio Guerra y que previamente había secuestrado a Estel Cabrera en la Villa Portales eh, como él se había reinventado bueno, este tipo es Fernando Burgos Díaz Fernando Remigio Burgos Díaz conocido como el Costilla él formó parte de la DINA eh, y luego participó eh, comenzó como, como guardaespaldas de Álvaro gorbanán y formó parte de la unidad antiterrorista de la CNI que es una unidad selecta de agentes eh, él eh, hoy día, eh, luego de pasar tres años y un día en Punta Peuco, este tipo eh, se trasladó a vivir a la, a la localidad de Huelquén, aquí en Paine, y, eh, y él se dedica a lo místico. Él es un avesado chamán de acá de la zona. Eh, hoy día nosotros lo que hicimos fue funarlo eh, durante una ceremonia que es un temazcal en el cual están acudiendo a hartas personas y eh, que se escondieron, se escondió el criminal y bueno, lo funamos ante todos sus vecinos, ante toda la gente que, que lo conoce. Bueno, hoy día eh, Fernando Burgos se las da de chamán supuestamente salvando almas en, en los rituales del Temazcal, donde eh, ese es un, un ritual que es muy individual, es, es en colectivo, pero es, cada persona va pasando por sus etapas de la infancia, la adolescencia, la juventud y la adultez y sacando su, sus demonios, sus miedos y todo. Entonces es increíble que un tipo que fue un asesino, un torturador, hoy día se le está dando como de jefe espiritual. Eh, eso es lo que nosotros encontramos como, un, como un, eh, una cosa muy terrible, porque además está haciendo negocio. Es un negocio lo que hace con esto de supuestamente salvando almas eh, en, en esta actividad del Temazcal. <tose>